Mi nombre es Constanza Rodríguez, soy psicóloga y esta era una de las relatoras del de taller motivacional que realizamos sobre eh, las expectativas que los muchachos y muchachas tienen en torno a su futuro laboral. Eh, eh, Trabajábamos en torno a las emociones que tienen de eso y, y cómo se van relacionando con el trabajo y los cambios que quieren hacer con respecto a las metas que se van poniendo eh, para lograr tratar una buena PC buena. Hola, me llamo Sebastián Mendoza Olivares, soy egresado de Psicología de la Santo Tomás y estoy trabajando en el taller motivacional, conversando sobre mi futuro académico. Eh, bueno, como dice mi colega Constanza, eh, hemos tenido diversos resultados en, en los distintos liceos donde hemos aplicado este taller pero aún así siempre se ha visto la participación por parte de los niños y la motivación por, por conocer las distintas temáticas que les traemos, los ejercicios que, que también emple, empleamos. Eh, bueno, yo implemento eh, principalmente un, una parte que, que es sobre un tema musical en el cual después se basa para poder compararlo con una teoría eh, psicológica. Y además hoy eh, hago apoyo todo, en todo momento, de eh, manejo de grupo y el apoyo a, a la CONI para que todo salga bien. los talleres que hemos estado haciendo los resultados han sido bien diversos pero en todos ha logrado relacionar la emocionalidad que los chicos sienten con respecto a sus expectativas. Eh, ha habido buena participación, buena adherencia, buenos trabajos, eh, se han visto bien motivados en torno al trabajo y han sido súper súper participativos en las actividades que nosotros proponemos.